y acá estamos. Pero solita no estoy, estoy con ella, estoy con la licenciada Carmen Sotelo como todos los jueves eh, antes íbamos al Libán, ahora vamos a los hechos reales y hechos reales que también afectan eh, al entorno en este caso, porque no no es indiferente lo que le pasa a una persona cuando entra a la tercera edad, como decimos. ¿Cómo entra a ese nuevo cambio en su vida ¿qué les pasa a las personas con compañías y compañías, soledad pero todo esto lo va a decir ella como siempre tan tan este, exquisita en sus explicaciones y dando ejemplos que también trae estoy hablando y le doy la bienvenida a la tarde del mal a su espacio de hechos reales a la licenciada Carmen Zotino hola Carmen, ¿cómo estás? Hola Karina, ¿cómo estás? ¿Cómo bien. están todos los pinamarenses? Bien, bien, nosotros tenemos mucha libertad. Un poco preocupados, parece. Porque nos quitan la libertad, o por los árboles, es decir. Sí, pero vos sabés que esta cosa de la Asociación Libre es importante, ¿no? Y entonces, pensando en esta asociación y pensando en tu, eh, eh, tu dicho de hoy, tu charla de hoy, tu pedido de hoy, que no es en la primera vez que lo escucho, lamentablemente, este, yo decía, ¿no? Esta cosa de supervisar, esta cosa de porque son añejos, porque están hace mucho tiempo plantados, viviendo, participando de nuestra sociedad. Bueno, ya lo que necesitan es cuando están destruidos, ¿Recién ser atendidos? ¿Recién ser pensados? ¿Qué pasa durante todo ese tiempo? Si lo pensamos con los seres humanos. Eh, yo participé, no soy una experta en, en cine, pero estoy participando eh, en un grupo, gracias a la virtualidad, <risa> y a la creatividad de sentirnos acompañados, eh, donde se ven eh, cortos y, y luego se debaten. Y vi un corto que me pareció muy interesante, y además me pareció interesante el, de, el debate posterior, y lo quería compartir con ustedes. Ese corto se llama Catalina, eh, se ve por YouTube, yo después te voy a mandar para si alguien lo quiere ver. Merece ser visto, porque una de las cosas que me impactó es que no tiene demasiado diálogo, pero la música y la... Eh, y, y la imagen te, te dan una movilización, te, te hacen pe pensar, reflexionar de una manera maravillosa. Y, y bueno, eh, eh, tiene que ver con la cultura de cada uno de los lugares. No es, de, creo que es mexicana, creo. Sí, sí, Pero, es mexicana, claro. Este, pero el tema es que es latinoamericana, ¿no? Y como, como hablamos y como siempre decimos, eh, somos latinoamericanos. Entonces tenemos varias cosas para pensar, no solamente la sociedad, sino la cultura. ¿Qué pasa con nuestra cultura? ¿Qué pasa con lo que nosotros pensamos? De la soledad. La soledad. ¿Es estar solo? ¿Físicamente solo? ¿O es sentirse solo? Porque Pero yo... Me... ¿Vos me lo estás preguntando? ¿O se le preguntando a la gente? No te escucho bien, Cari. Yo te pregunto si vos me lo estás preguntando a, a mí o, o a la gente. Esta pregunta es tan Yo no se lo estoy preguntando a la gente porque tuvimos en el debate varias cuestiones y una de las cuestiones tenía que ver con que esta persona, Catalina, que es un encanto de persona mayor. Vive sola, en un barrio. Eh, y entonces surgió el tema de si estamos solos o si nos sentimos solos. Eh, uno de los temas que surgió, que me parece interesante para que lo pensemos, es ella en un momento mira una foto familiar. Y parece que fuera una familia eh, grande, digamos. Grande parecía, creo, que eran dos hijos, algún nieto. Y entonces también surgió el tema de qué pasaba con la familia que no la visitaba, que la dejaba sola. Y yo me pregunto... ¿Ella quería ser acompañada por la familia? ¿Ella llamaba a la familia? ¿Ella se comunicaba de alguna manera con la familia para dar permiso realmente de que la familia se ocupe? ¿Cuántas veces escuchamos la historia de que los hijos no me llaman? Eh, los nietos no aparecen. Y yo digo, ¿y, ¿y nosotros qué hacemos para que eso suceda? Y a veces, por distintas causas, que muchas no tienen que ver ni con conflictos familiares, ni con eh, discusiones, sino porque... ¿Se siente más cómodo con una amiga o un amigo? ¿Por qué más cómodo? Porque seguramente comparten un lenguaje, comparten una época. Y si son eh, nuevas relaciones, histo comparten historias que no han escuchado antes. Los nietos, los hijos. ¿Cuántas veces nos han escuchado la misma historia? Y nos repiten, ya me lo contaste. Tal cual. Y esto, ¿no? lo que vos decís, a veces, bueno, ay mamá o papá, tenés que estar con nosotros. Y los ritmos de vida de, de una familia con chicos en, en la época escolar, no es lo mismo. No es lo mismo el, el, el chico que quiere eh, traer a la novia y escuchar música en el living, en el, en el televisor y el abuelo o la abuela que quiere ver el noticiero. <ríe> y la música está muy fuerte, como vos decís. Eh, no es lo mismo ver jugar en la play a tu nieto y vos tener que hablar por teléfono del fijo o de donde sea con una amiga es decir, es linda la visita, es lindo compartir ciertos momentos, pero en la convivencia hay un abismo de, de edad. Entonces, esto que vos decís, ¿se siente sola o acompañada? No, se siente sola a mí me da a pensar cuando no sabemos estar con nosotros mismos, cuando no aprendimos de, de nuestro tiempo y de nuestro gusto cuando necesitamos del otro, ¿no? Sí. Eh, el tema también pasaba, y también otro de los temas que surgió en el debate, fue si la compañía tenía que ser del mismo sexo o de otro sexo. Porque, bueno, si, si ven el corto se van a dar cuenta, pero... Alguito les puedo contar. Este, eh, el tema es. En el es hecho que real, en el hecho real, en lo cotidiano, vos, Carmen, ¿qué pensás? ¿Tiene que ser del mismo sexo o de un sexo opuesto? La compañía no importa de qué sexo. La compañía es compañía. Eh, surgió el tema, y justamente a eso iba, el tema del amor. Y yo digo, hay distintos tipos de amor. No es lo mismo, y no es el mismo amor con que eh, queremos a un hijo o con que queremos a nuestra pareja, o a nuestros amigos. Sentimos amor por muchos de nuestros amigos y amigas, eh, realmente, y, y no tiene que ver con que sea un amor, ni amor erótico, que tampoco tiene por qué ser de distinto sexo, pensémoslo, estamos en el siglo que estamos, eh, eh, Digamos, el amor erótico es un tipo de amor. Y el amor a los hijos no es lo mismo, por favor. Totalmente diferente. Y por eso no vamos a decir que no los amamos. Tal cual. ¿No? Eh, sí. Me parece que eh, en ese sentido tenemos, insisto, sí. pensar en una, en una sociedad más abierta con todo lo que eso nos cuesta no y, y para las personas mayores más. Ustedes calculen qué más le cuesta, porque venimos de otra cultura les cuento, cuando éramos chicas, cuando éramos adolescentes, y había otras situaciones que eran muy incómodas. Bueno, se fueron flexibilizando. Ahora podemos decir que están más flexibles. Entonces, ¿qué tipo de compañía...? la compañía que nos sirva. Algunas personas mayores necesitan tener una actividad que a veces puede ser el trabajo, aman su trabajo, aman su profesión. Por lo tanto, ¿Por qué no pueden hacer nada? ¿Por qué no pueden cambiar de actividad y a lo mejor tener una actividad que no, no tenían antes, no pensaban antes? ¿No? A mí no se me hubiera ocurrido <ríe> engancharme en un grupo para ver cortos y debatir, la verdad. Tal <ríe> cual? O sea, desde desde los hechos reales, desde mi realidad, que siempre comparto con ustedes, no, no se me hubiera ocurrido, bueno, surgió, ¿no? surgió esa posibilidad. Sí se me ocurrió, amo mi trabajo, desde mis actividades, hacer mis dos trabajos, que para mí son mis dos amores también, la docencia y la psicología, y seguir haciendo esto mientras pueda. Eh, que a veces me dicen, ay, bueno, pero de paz, pero hace. No, no, no quiero hacer otra cosa. O sea, sí, comparto con muchos otros espacios, pero. De alguna manera, aunque tengo las dos dosis de vacuna, este, no, no estoy saliendo a la calle eh, acá en la ciudad de Buenos Aires y en el barrio de Flores o Caballito donde estoy, es un desastre de gente, por lo tanto me quedo en casa. Eh, pero me quedo en casa como de hablamos. Hace poco, creativamente, P démonos permiso. Y otra cosa que también me. Bueno, pero esto tiene que ver con el final, lo hablamos. No lo sí. sí. La, lo hablamos. De, sí, si tienen tiempo, miren el corto, es muy lindo. La verdad es muy lindo pero tenía que ver con la historia, tiene que ver con la memoria, tiene que ver con aquellas cosas eh, que sí recordamos del pasado o no recordamos del pasado. Digamos, tiene, es un, un corto riquísimo, hay que mirarlo abiertamente. Bueno, Carmen, muchísimas gracias por lo que trajiste hoy, y seguro llegó a muchísima gente que está ahí escuchándonos, así que espero que tomen lo que les sirva y que lo pongan en práctica. Muchas gracias, Carmen. Gracias, Cagli, un saludo a todos. Chau, chau. Así, pasó, chau. así pasó la licenciada Carmen Sotelo por la tarde del magazine. Ya venimos...